tienen ese inconveniente, ese problema, eh, vamos a hablar del pie diabético, pueden llamar 01771-2961. ¿Cuáles son los síntomas y causas del pie diabético? Para ese tema tenemos a la doctora Judith Quispe, especialista en el manejo integral del pie diabético y sus complicaciones. Eh, con ella vamos a conversar sobre ese tema, nos va a hablar del pie diabético en general, cuáles son los síntomas, tratamientos, causas, si se puede prevenir. Pero antes quiero comentarles que con el Centro Médico Medicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas, los 7 días a la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a tan solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp 945-517-259 o entrando en nuestra página de Facebook Medicis Perú Centro Médico Medicis, autorizado por el INS como la... Laboratorio Molecular. Muchas gracias, Centro Médico Médicis. Y antes de darle pase a la doctora Judith Quispe, escuchamos el informe a cargo de nuestra compañera Sandra Ramírez. Se dice que el síntoma principal del pie diabético es la aparición de heridas y úlceras en el pie, cosa que hay que controlar y cuidar especialmente. Además de esto, los síntomas habituales del pie diabético son hormigueos y calambres, ausencia de sensibilidad en los pies, conversión de las heridas en úlceras. El riesgo más importante para los pacientes diabéticos es la disminución de la sensibilidad y que haya mala circulación en el pie. Esto puede derivar en que formen úlceras, algunas graves, lo que será la principal causa de posibles amputaciones. La mayoría de heridas son causadas porque se da una disminución de la sensibilidad en el pie y suelen aparecer en la planta de este o en zonas cercanas al hueso. Y bien, gracias por el informe de nuestra compañera Sandra Ramírez. Y pasamos de inmediato con la doctora Judith Quispe. ¿Qué tal, doctora Judith? Muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y saludo a la audiencia que nos está escuchando. Gracias eh, por la entrevista. Y bien, la, la pregunta es, doctora Judith, eh, en sí, ¿qué es el pie diabético y qué lo causa? Eh, el pie diabético es toda lesión que aparece por debajo del maliolo. El maliolo, como referencia, nosotros los médicos lo conocemos, pero es una prominencia ósea ¿no? que se encuentra a la altura del tobillo. ¿Qué lo causa? Pueden ser causadas por diversos factores, es multifactorial, pero a raíz de que sea más admirable y nuestra audiencia no se entienda, entenderemos lo que ustedes muy bien estaban complementando hace un momento no, la disminución de la sensibilidad es decir, el paciente puede de repente caminar descalzo y es lo que nunca debe de hacer o de repente usar medias con elástico que generen compresión o unos zapatos inadecuados entonces bajo este preámbulo eh, se puede generar un traumatismo y como el paciente diabético tiene también por otros factores alteraciones en las deformaciones óseas como pueden ser dedos en garra ¿no? o de dos en martillo y aunado a esto la falta de sensibilidad lo que va a generar es que se haya una lesión una herida no y esta herida puede infectarse rápidamente ¿Por qué? porque los pacientes diabéticos también tienen una disminución en lo que es su sistema de defensa entonces esta triada hace que las infecciones puedan ir rápidamente y a esto que he diseñado que he graficado eh, puede haber otro factor también que puede hacer que la infección no... Responda bien, ¿cuál es esto? Que el paciente no tenga buena circulación, ¿no? Entonces la sangre que lleva el antibiótico no va a poder llegar a la herida para poder curar al paciente. Ahora, muchos de los pacientes de repente no son solamente diabéticos, sino también son hipertensos y también tienen insuficiencia renal. O, o dicho de otra manera, que los riñones ya no estén trabajando bien. Entonces, la insuficiencia renal en pacientes diabéticos, y que también pueden ser hipertensos, pues llevan esto a una un pronóstico, empleado de pronóstico en su recuperación Ahora, a ver la, una persona que tiene diabetes, diabetes eh, es cierto que es un tratamiento que lo debe llevar para toda la vida, pero en qué Así. momento en qué momento la persona que tiene diabetes eh, o qué causa de que esa persona pueda eh, tener pie diabético ¿Todos los que tienen diabetes okay. pueden tener pie diabético? No no definitivamente no. Lo primero que nada, lo primero que debe tener es un paciente diabético se controla adecuadamente, es decir, tiene primeros valores del diseño adecuadas, tiene un estilo de vida saludable, con un índice de masa corporal adecuado, visita periódicamente a su médico, y el médico también es una persona entrenada, y conoce el, tiem, el tema, y le revisa los pies, no solamente cuando tiene la lesión, sino hacemos preventivamente, es decir, ya enseñó, educó al paciente que al tener un mínimo callo, no, el, el paciente, eh, aunado su médico de la mano, pues trata adecuadamente esta lesión, porque un callo es una lesión hiperteratoxica, pues no va a ser pie diabético, ¿no? Bien, entonces la, ahí hay que tener claro eso, doctora. Por otra parte, eh, ¿cuáles serían, serían los síntomas clásicos de una persona que tiene pie diabético? Eh, a ver, puede haber... Como le comentaba hace un momento acerca de acercar los mecanismos fisiopatogénicos, puede ser que el paciente pues tenga una pérdida de la sensibilidad, pero en caso de que este no lo tenga, también puede haber otro extremo, ¿no? El eh, dolor intenso, muy durente, que quema, dice, no sabe qué, pero en un en, correspondiendo a ellos, en un paciente que tenga una lesión por debajo del tobillo, ¿no? Una herida, que puede tener pues una secreción amarillenta, que es, la secreción purulenta, una secreción hemática, ¿no? El paciente puede tener adormecimientos, parestesias, eh, hinchazón, ¿no? Pero en el fondo, en el contexto de una herida, o sea... Estamos hablando de una lesión ulcerativa, no confundir, por favor, esto con neuropatía diabética, ¿no? Estamos hablando de un paciente con una lesión en el pie diabético. Otros son los factores predisponentes que ya lo hemos conversado uh -huh. hace un momento, pero que no necesariamente eh, es pie diabético. Puede tener dedos en gaba, dedos en martillo, callos, doctora, todo eso es pie diabético, no. Esos son los factores etiopatogénicos, o dicho de otra forma, son los factores que predisponen a que se genere una lesión. Pero la base de todo esto es una lesión musculativa por debajo del tobillo, que de repente puede ser esta muy pequeña, muy insignificante, y decir, el paciente muchas veces en eso se incurre, ¿no? El paciente dice, yo no vi nada, yo no sentí nada, doctora, solamente cuando ya eh, la secreción purulenta, pues, pues ya eh, ha extravasado la, las medias, ya de repente en, las, en, las, en la cama o en las sábanas ha manchado, ¿no? Entonces eh, ya es un estadio tardío, ¿no? Ahora, la, la consulta también, doctora, invito a todos los oyentes a que puedan llamar al 01771-2961, 01771-2961 ese es el teléfono de la central de PBO Salud, pueden llamar, estamos hablando del pie diabético, así que invito a todos los oyentes, seguidores de PBO que puedan dejar sus consultas en redes sociales o llamar al teléfono 01771-2961. Doctora, una persona, y usted lo ha mencionado, una persona que tiene eh, diabetes, y de repente tiene, si es una herida en el, en el pie, Ajá. asumo, y usted que es un experto nos puede ayudar eh, controlar o curar esa herida en el pie de un diabético o, o no okay. es no se cura de, de la misma forma que una persona que no tiene diabetes. Así es, así es muy bien, muy bien, muy bien dirigida la pregunta, no es decir hay pacientes que echan alcohol, yodo, agua oxigenada, eh, algunas veces algunos pacientes REFIEREN que les entregaron tal impl implante de, de, de llantén caliente sobre la lesión, otros pacientes acetil rojo. Otros pacientes realmente he encontrado una infinidad de sol soluciones, aparte de las ya conocidas como el yodo, el alcohol, claro. que los pacientes por desconocimiento lo usan y lo único que hacen es perjudicar su estado, ¿no? Lo cual es gravísimo, no se debe echar absolutamente nada de eso, simplemente si tengo agua hervida fría, ¿no? Eh, o, obviamente de la mano con un familiar que me ayude en la curación, hago vida fría, una gasa limpia, no estéril, y empezar a limpiar todo eso, pero la doctora sabe que este no tengo todos los implementos, pero de repente en casa tienen pues eh, jabón bolívar, la espuma del jabón, no sé, no es lo más idóneo, me estoy tratando de adaptar, digámoslo así, en todos los estamentos, limpiando diariamente eso es lo idóneo, pero yo no estoy diciendo que con eso se va a curar, se va a sanar la herida, o sea yo digo ¿qué voy a hacer inmediatamente, o sea, en casa, curarla bajo los parámetros que estamos señalando, pero lo que se debe hacer es ir a su médico para que le oriente a, acerca de las otras variables, como la infección, la isquemia, que es el, el déficit circulatorio, que pueden hacer que este paciente pierda la pierna, ¿no? Y decir simplemente por qué me pasó esto en dos o tres días. Hay pacientes que incurre esto en cuatro o cinco días, otros pacientes que que pueden tener una mejor evolución, ya va a depender de la genética del paciente, no y la predisposición también que tenga, aparte de los mecanismos fisiopatológicos que hemos que hemos conversado. ¿no? Eh, doctora, y ahí, qué importante, porque yo de verdad que no tenía idea, que una persona que de repente tiene diabetes y tiene, se hace una herida en el pie y no es tratada de manera adecuada, esta persona de, de un momento a otro puede perder la pierna o el pie. Claro, sí, y puede perder la pierna en el sentido... Tampoco es de un momento a otro, es decir, si es que esto ocurre en la mañana no va a pasar en la noche. En el, estamos en el entendido de que estamos eh, con un paciente que se ha descuidado, que se nos no, no ha averizado sus pies, que ha empezado con un callo, pero el callo analógicamente es el cáncer, así como el... El cáncer de mama, que aparece con un nódulo pequeñito, entonces dice: No, es un nódulo, igual es el callo. O sea, analógicamente, para que me entiendan quienes me escuchen, el callo no es cualquier cosa. El callo es una lesión pre-maligna. Yo no digo que sea un cáncer, por si acaso. Estoy haciendo la comparación metafórica, ¿no? Uh -huh. Que podría comportarse como tal y tener un pronóstico muy malo si es que uno no cura y no evalúa adecuadamente ese callo y no sabe qué cosa hay debajo de ese callo. A veces uno dice solamente es un simple callo. No, no es un simple callo. Sí. Bajo el callo hay una lesión ulcerativa profunda, uno saca secreción purulenta hasta puede llegar y ver hueso, ¿no? Entonces, si uno confiadamente va pasando los días, va pasando los días y la infección va incrementando, el paciente diabético no hace fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces va a, va a pensar que está bien. O de repente no hay... No hace todos los signos signos o síntomas que una persona con un sistema inmunológico o qué lo haría. ¿Por qué? Porque su, su sistema inmunológico está disminuido. En pocas palabras, las defensas, que son los leucocitos, está disminuido en el paciente diabético. Y todo eso puede enmascarar la sintomatología y no hacer que esta infección se evidente como tal. Bien, doctora, tenemos una llamada. Está Elena desde el cercano de Lima. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta, señorita, es lo siguiente. Más de 10 años tengo, tengo en la UNA, pero no se me infecta nada. Yo lo paro curando con una y otra cosa. ¿Qué podría hacer ese, señorita, o cómo lo podría dar el tratamiento? ¿Usted tiene diabetes? Sí. sí. Sí, tiene diabetes. Sí, correcto, bueno, gracias. Los, las lesiones en las, las, eh, la onicomicosis que somos en las uñas debe tratarse preventivamente porque por ser este un, un punto de foco infeccioso, es decir, por ahí podría ingresar eh, una bacteria, ¿no? Estamos hablando de un hongo, pero también podría entrar una bacteria y generar todas las complicaciones de los pacientes con pidiabético. La tribinacina es un medicamento que se usa, pero siempre es bueno la evaluación. Ahora que estamos en el tema virtual, eh, no hay nada como ver, no examinar o palpar tampoco digo yo que este medicamento va a servir para todos los hongos no no es así, hay que evaluar el tipo de lesión la profundidad, qué compromiso es unilateral, bilateral hay uña encarnada, no hay uña encarnada solamente el tratamiento es requiere tratamiento médico pero a grandes rasgos es el medicamento va a ser que le acabo de mencionar que se puede usar pero para eso también hay condiciones ¿no? que el paciente eh, debe tener bien ahora, ahí es es muy importante porque, doctora, una persona que tiene diabetes en realidad tiene que tener mucho cuidado y bueno, si sí, tiene y, y mucho cuidado con el tema de los pies también, de repente con un caído como usted lo mencionó, alguna lesión en las uñas. Es, la persona con diabetes puede ir normal a un podólogo o, tiene, o, no, o no es muy recomendado. Ahora, antes que me responda, quiero invitar a que pueden seguir llamando al 01771. 2961-01771-2961, ese es el teléfono de la central de PDO Salud. Bien, doctora In, ¿nos podría responder, por favor? Eh, bueno, sí, usted nos hacía referencia acerca del podólogo, no. O sea, dentro de los parámetros, el paciente con diabético nunca debe caminar descalzo, eh, no debe usar medidas que, dejen, que tengan elástico, deben ser medidas de color blanco, uh -huh. Él debe acudir a sus visitas mensualmente o cada tres meses, debe acudir a un podólogo que tenga el conocimiento del tema, y hay, acá hay que hablar de un tema de transparencia, no es decir, yo soy podólogo, pero podólogo que manejo el tema de belleza, para el manicuro periclur, en damas o caballeros, pues no es lo mismo, es decir, tiene que ser un podólogo que maneje el tema de corte de uñas, en pacientes diabéticos, es importante que lo haga otra persona, no lo haga el mismo paciente, en el sentido de que muchos de ellos de repente ya tienen dificultad para poder ver bien y es ahí cuando se genera una lesión, doctora me estuve cortando las uñas yo y sin querer me hice esta pequeña herida, entonces al tercer o cuarto día cuando uno lo ve ya esa, esa pequeña herida como lo sabe tipificar el paciente ya no es una pequeña herida, abajo que ya se comprometió todo el dedo y comprometió el segundo dedo y de verdad realmente muchas veces pues eh, deja poco para poder rescatar y salvar el miembro, ¿no? El tema es empoderar al paciente y la pregunta que usted ha hecho está muy bien dirigida. Doctora, ahora, ¿qué pasa si es que veo que, mi, que he tenido una herida por error o por descuido, no he tratado de manera adecuada esa herida y, y he utilizado métodos caseros? Y veo que, bueno, la herida sigue creciendo, o, o veo que la herida no sana. ¿Me acerco no. al centro médico, a la clínica Así o al hospital? Es. Así es, es. lo que se debe de ser inmediatamente. O sea, inmediatamente, inmediatamente debería de hacer eso, ¿no? Es decir, evitar los, med los medios caseros en primer lugar. En segundo lugar, lo que estábamos hablando, no curarlos de la forma como ya hemos descrito, acudir a su centro de salud. Eh, para que los dos lo evalúen correctamente y lo deriven ¿no? a donde corresponda la realidad posible, y muchas veces pues no no colocarse eh, medicamentos que, que le sugieran el eh, personal no médico, no No calificado para tal, porque podrían pues, empeorar la situación. ¿Qué pasa si es que se acerca al centro médico, doctora, y le dicen que tienen que amputarle la pierna? ¿Hay alguna bueno, forma veces... de poder evitar <risas> eso? no, muchas veces el tema es riesgo-beneficio no a ver, si hay pacientes que tienen todo el pie con gangrena con necrosis y no es un dedo ni los dedos de repente, es, de verdad que he visto casi todo el pie a veces con infección generalizada que ya pone en riesgo la vida del paciente, claro que sí no o sea, es decir, a veces, muchas veces la amputación salva la vida del paciente ¿no? entonces hablamos de, de diferentes circunstancias y casos en donde la evaluación es fundamental ya. bien, entonces Queda clarísimo si es que tenemos algún problema, alguna herida, es importante acercarnos a algún centro médico. Doctora, si tenemos herida y nos acercamos al centro médico, más o ¿cuánto tiempo demora en sanar esa herida, en cerrar esa herida? Eh, si uno está con la... bueno, depende. Un promedio deberían de ser, si la lesión es pequeña, existen diferentes certificaciones que nosotros podemos usar para tipificar si es leve, moderado o severa, no es igual a una lesión leve que una moderada o que una severa, ¿no? Es en tiempos. Si es una leve, pues definitivamente en dos semanas, una semana y media debería de estar bien, ¿no? Si es una moderada, debería el paciente ya estar hospitalizado porque requiere antibiótico-terapia y si es que no requiere también eh, cirugía, hemodinamia no invasiva. que es hemodinamia no invasiva? Poder medir el grado de dificultad, de déficit circulatorio que puede tener el paciente y en base a eso generar un plan de trabajo para mejorar la circulación en la sangre del paciente. Entonces, es bastante complejo, hay varias aristas en el sentido, y yo puedo tomar, pues, eh, si el paciente requiere revascularización, ya sea a través de un bypass o endovascular, va a tener un va a tomar su tiempo, luego de, después de ello va a mejorar la perfusión, es decir, la cantidad de sangre que llega a la lesión, el antibiótico proconsiguiente proconsiguiente y todo eso puede tomar hasta seis semanas como máximo, es lo que se espera como tratamiento óptimo. Bien, tenemos una llamada desde San Isidro, está Isabel en la línea. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para la doctora. Mi consulta es la siguiente. Yo, yo en el tiempo, eh, mi esposo tiene diabetes. En el tiempo he podido darme cuenta que eh, los endocrinólogos que tratan la diabetes no informan suficientemente al paciente que la diabetes no va sola, sino que va, va acompañada de, de otras especialidades que, que el paciente debe estar controlando, ¿no? Por ejemplo, esto del pie diabético, la, la cuestión del otro de riñones, ¿no? Todas esas, esas partes que uno necesita consultar. Simplemente los endocrinólogos la gran mayoría dice, eh, solo se ocupan de la parte endocrinológica y no hacen advertencia al señor a, a partir de que ya es descubierto que es diabético, deberían decirle, bueno, usted tiene que tener estos y estos cuidados en, en estas áreas de su cuerpo con cierta frecuencia, porque los riesgos son estos. Entonces no veo eso, yo he tenido que preguntar porque yo leo bastante, eh, cuando he acompañado a mi esposo le he dicho, este, esto es doctor y, y por eso, ah sí, sí, sí, sí, entonces recién, pero no es una costumbre de que los médicos a uno lo adviertan y me parece que es parte de la medicina preventiva, ¿no? o, como, o, o a la inversa, que una persona que tiene estos problemas en los pies nunca se enteró que es diabético o algo. Entonces sería interesante que la, la especialista, la próloga le diga, bueno, usted se está chequeando esto, el otro, el otro, porque esto viene de, el origen es la diabetes. Entonces usted requiere controles de este tipo. Yo creo que la cosa es de ida y vuelta porque uno no sabe en realidad entonces si uno no está mirando programas, escuchando programas, cosa que les agradecemos a los a los radios y programas de, de este tipo, no adviertan a los pacientes qué implica tener una enfermedad y que sobre todo esas enfermedades multi, como no sé cómo le llaman, que requieren Muy otras bien. especialidades, esa es mi pregunta. Sería necesario que nos adviertan a, ma a manera de prevenir. Gracias. Okay. Muchas gracias, sí. Isabel, por la llamada. No, de verdad, ella tiene, la paciente, perdón, la paciente, la, la, la señora, eh, ha hecho referencia excelencia, lo que es el pilar fundamental, el empoderar al paciente. Y tiene muchísima razón en el sentido de que yo no puedo instruir, o sea, en general, a mis colegas médicos, ¿no? yo soy internista que me ha entrenado de epidemiótico en, en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. El tema es que todos los médicos deberíamos tener de la competencia en el sentido de los conocimientos básicos, ¿no? Pero ya próximo a eso, haciendo un análisis de las debilidades que hay en mi país, en nuestro país, eh, nosotros estamos próximos a lanzar un manual, que es justamente eh, lo que la señora Isabel hace referencia, ¿no? De, de un lenguaje amigable, entendible, el paciente también pueda eh, prever que es la, es la medicina preventiva, la actual, la contemporánea, eh, pero tenemos que ir a la mano con el paciente, entonces, eh, como su respuesta, su pregunta o su recepción, es que ya muy pronto, pronto digo yo, aproximadamente debe ser un mes, mes y medio, vamos a lanzar un manual de pie ético, uh -huh. que justamente va a responder todas las interrogantes dudas que puedan tener sus pacientes. Importante esa información, y bueno, es siempre es muy es muy importante el informar a las personas que sufren de diabetes, también los cuidados que deben de tener siempre, ¿no?, y también, por supuesto, eh, los tratamientos que deben de llevar y que deben de seguir, ¿no? no dejar el tratamiento, no, no confiarse, que eso eh, puede traer como consecuencia de repente un desenlace peor, ¿no? Si es que tenemos una herida, no tratarla en casa, de frente a ir a un centro médico. Una persona que tiene diabetes es totalmente distinta a una persona que no lo tiene. Y el cuidado es sumamente... Eh, de eh, de importancia el, los cuidados que se debe de tener siempre tienen que ir de la mano por supuesto con el médico uh -huh. Doctora Judith eh, nos faltan unos cuantos minutos para culminar la entrevista pero quisiera pedirle por favor que me diga eh, cuáles serían los últimos consejos que nos daría a nosotros para poder eh, cuidar a algún familiar con el pie diabético o de repente prevenir el pie diabético eh, bueno, ahora que estamos en el COVID, primero invocar a toda la población que no baje la, la guardia, que estamos en una segunda ola, que ya vemos lo que está pasando en otros países en Europa, que la tercera ola, de repente, Perú, obviamente, como no va, no va a ser exenta de ello, uh -huh. pidiéndoles ahora más que nunca, tengan bastante cuidado de eso, revisen todos los días sus pies, si de repente el paciente es adulto mayor, con, con compañía de un familiar, por favor, con un espejo, que vea eh, no solamente el pie, sino también entre los dedos, se supone que entre los dedos con la parte de pero a veces hay que hacer hincapié en ese punto no revisan pero se olvidan entre los dedos revisar los pies eh, secar bien bien los pies después de una hidratación adecuada hidratar adecuadamente a los pies ya sea con vaselina excepto entre los dedos porque podría generalizar podría generar humedad ¿no? y ser un caldo de cultivo para lesiones eh, lo otro es el calzado no eh, el calzado debe ah. ser no debe ser por pues, tipo mocasín algo que presione que es estrangule la circulación. Creo yo, que eh, realizándose todos los días los pies con ayuda de un familiar con un, espe, con un espejito, si es que no tuviera uno o un familiar a la mano o al lado eh, y de la mano con un buen calzado y unas buenas medias blancas, sin elástico, pues el paciente podría prevenir en gran medida sus lesiones en el pie. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista. Pero díganos, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Algún teléfono, alguna red social? Claro que sí, yo estoy en la clínica internacional, en la sede San Borja, en mis celulares 99-792-9634 y me encuentran por Facebook y también en Twitter. y Perfecto, muchísimas gracias. Hemos estado con la doctora Judith Quispe, especialista en el manejo integral del pie diabético y sus complicaciones. Antes de irnos a un corte comercial, quiero comentarles que Upal... Premia las becas, premia tu talento, la UPAL, como parte de su contribución social en el año del Bicentenario del Perú. Premiará el talento de sus jóvenes estudiantes de quinto de secundaria, otorgándoles becas integrales por los cinco años de carrera con el concurso Cocrea UPAL. Los proyectos que se presenten deben estar basados en la innovación y el impacto social. Para ello, los participantes tendrán que desarrollar un producto o servicio. El concurso ya inició el 15 de marzo y tendrá dos fases de competencia. En la primera etapa, los equipos deberán elegir su proyecto y presentarlo hasta el 31 de mayo. La exposición ante el jurado calificador será entre el 1 y 1 de mayo y el 31 de agosto. Tras ello... Los cinco mejores proyectos por cada categoría pasarán a una etapa final, donde competirán por alcanzar los tres primeros lugares. Para participar los estudiantes a nivel nacional deberán formar equipos de tres integrantes como máximo y registrarlos en la página web cocrea.upal.edu.pe Ya saben, cocrea.upal.edu.pe Muchas gracias, UPAL. Y bien, nos vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí en Pd2 Salud.